Las organizaciones civiles estamos haciendo un frente común, trabajando desde la base, desde la comunidad, porque sabemos que el Censo 2020 ya viene y sin embargo el Estado no nos manda una campaña de sensibilización, ni mucho menos del orgullo afro, del orgullo afromexicano. Como te decía, el, nuestro grave problema es la invisibilidad y la falta de reconocimiento y contribución de nuestro pueblo a la construcción del país. Es por ello que mucha gente no asume la identidad con orgullo, con gusto. Entonces vamos perdiendo... De, del Estado hacia nosotros, que para mí es una competencia. Sin embargo, la organización civil ha hecho un brazo muy fuerte desde nuestros bolsillos, tenía mucha razón lo que ellos decían, ¿no? Realmente los dineros no están en los bolsillos de los afrodescendientes. Estamos haciendo eh, eventos en comunidad, estamos haciendo incidencia política. El hecho de que yo esté acá no es mm, casualidad, sino es un apoyo y un respaldo de compañeros que están en México realizando actividades también.